Listo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Segundo, un agradecimiento enorme porque sé que sus tiempos son importantes para su trabajo y para sus actividades personales. Muchas gracias. Gracias. Primero, empecemos por lo primero. Por favor, danos tu nombre y la organización que representas. Claro, mi nombre es Claudia de Dios. Y yo represento a Infancia Feliz y Saludable, Diego. Diego, ok. ¿Hace cuánto se constituyó tu grupo de trabajo? Nosotros estamos eh, fundados desde el 2008. Ajá. Tenemos, ya vamos a cumplir 12 años, el 8 de agosto justamente es nuestro aniversario. ¿Van a cumplir 8 años? Vamos a cumplir 12 años. 12 años, perdón. Eso quiere decir una, un trabajo de... Más de una década en la que, ¿cuál es el universo de pacientes a los que atienden? Eh, regularmente de los 0 a los 15 años, Ajá. pero nunca nos gusta dejar que la gente se vaya sin una asesoría o alguna recomendación y tratamos siempre de poderlos canalizar a algún lugar donde puedan obtener alguna respuesta favorable. Eso es. ¿Y la enfermedad específicamente que atienden, cuál es? Hidrocefalia y cráneos pero no de manera limitativa. Eso es como que lo más importante. Sin embargo, apoyando justo a todas las personas que tienen algún problema, eh, alguna enfermedad neurológica, tratamos de hacer lo mismo. Es ayudarlos con orientación, eh, poderlos canalizar a algunas instituciones eh, amigas donde puedan ser atendidas. Muy bien. Eh, regálanos por favor una breve semblanza de lo que es su asociación. Ok, eh, nosotros, bueno, nos eh, creamos por la enorme necesidad de que justo en el 2008 tuvimos eh, algún pacientito muy, muy cercano a nosotros y no sabíamos de esta enfermedad, no había información en México acerca de la hidrocefalia y es una enfermedad eh, que no se cura tiene tratamiento y si es tratada a tiempo, el, el paciente se puede salvar. Entonces, eh, justo como no había nada de información en México, nos dimos a la tarea de crear esta institución para poder apoyar a las familias, a los pacientes y que no volviera a suceder esto, que la gente sintiera el miedo de que no sabían qué era y cómo se podía tratar o si efectivamente el paciente iba a morir. Con esta necesidad de poder contribuir a la sociedad, eh, fue creada Infancia Feliz Saludable Diego el 8 de agosto del 2008. Entiendo. ¿Es eh, eh, fácil o es evidente observar a un paciente y determinar que tiene este padecimiento? Sí, de hecho, eh, lamentablemente hay el diagnóstico tardía, como pasa siempre en este tipo de enfermedades, eh, que los médicos muchas veces no, no observan o no tienen el cuidado de atender y dar el seguimiento para poder diagnosticar a tiempo esta enfermedad. Esta enfermedad es factible de ser diagnosticada desde el útero. Entonces a través de un ultrasonido es como se puede detectar. O bien, toda vez de que nacen los bebés tres meses después justo o incluso al nacimiento, es cuando se puede determinar si tiene o no una hidrocefalia. Entiendo. A partir de la creación de su organización, entiendo que han realizado ejecutado muchísimas tareas en el ámbito de integrar las mejores prácticas para ustedes y crear los puentes necesarios para que sus pacientes sean lo mejor que se puede atendidos. ¿Cuál dirías tú que es el mayor logro de tu asociación en estos años? Híjole, tenemos muchos, por fortuna. Nosotros después de, de dar un tratamiento integral a los pacientes con hidrocefalia, con craniosinostosis, con espina bífida. Eh, tenemos éxito cada vez que el paciente sobrevive, cada vez que el paciente incluso logra caminar eh, con los pequeñitos, los niños de, de recién nacidos, eh, incluso verlos caminar. Cada vez que vemos a un niño caminar después de cuatro años es maravilloso y es un éxito. Sin embargo, creo que uno de, de nuestros logros más grandes, eh, aparte de donar, neuroendoscopios a los hospitales, que es una, una inversión muy importante eh, y a través de la cual, bueno, se realizan millones de cirugías, no solamente para el tratamiento de la hidrocefalia, sino también para otros padecimientos neurológicos, fue el poder apoyar a un niño en Irak desde México. Eh, fue una hazaña verdaderamente titánica a través de toda nuestra red de médicos especialistas, especialmente con el doctor este, Figares en España, nos eh, coordinamos para poder apoyar a este pequeñito. Esto fue en el 2016, con una situación eh, sociopolítica de aquel lado muy, muy, muy complicada. Y el hecho de poder eh, haber apoyado a este pequeño, bueno, para nosotros fue algo absolutamente fantástico. Creo que eso es muy importante y nos motivó a nosotros a tener eh, y extender nuestra red internacional de amigos de la Fundación Diego. Sí, sin, sin duda... Quizá si no ha sido lo más destacado, si sí es lo más complicado que se ha podido hacer desde su institución de manera brillante. Cuando le pregunto a los amigos de asociaciones aliadas, ¿cuál es el logro más importante? A todos les cuesta un poco de trabajo decir cuál es el logro más importante, porque evidentemente hay muchos icónicos en el histórico de sus asociaciones, pero siempre hay uno. Si le busca uno, dice: ah, Este fue el punto más importante hasta este momento. Me parece que muy acertadamente, eso que me acabas de relatar, quizá no sea el más importante, pero sí es el más, digamos, extraordinario que ha podido hacerse. Así es, así es. Mar maravilloso, maravilloso. Ah, hay una continua fórmula de trabajo de ustedes que va desde la investigación, la detección, el análisis, el asesoramiento, la puesta en marcha de políticas que puedan servirles a ustedes, el poner a, a pacientes bajo tratamiento y resguardo, etc. ¿Cuál dirías tú que es eh, la tarea pendiente que ya es impostergable para tu grupo de pacientes? Sin duda alguna es eh, la, la creación, de algún grupo de apoyo a distancia en este momento, ¿no? que ya no se puede postergar, dada la naturaleza de eh, las actividades que estamos viviendo hoy en día, esta situación que nos ha impactado mucho. Pero es importante el mantener y el crear, o terminar de crear, porque se quedó un poquito en pausa, esta cadena de apoyo entre familiares, no solamente eh, de problemas neurológicos, porque bueno, la espina bífida también es otra situación que es bastante apremiante, pero esta, eh, esta familia, esta gran familia, el poderla unir eh, y que cada uno de nosotros pueda expresar sus sentimientos, sus temores, por supuesto, o solicitar mayor apoyo, eh, no solamente en México, esto ya se tiene que hacer a nivel global. Hemos obtenido algunas sugerencias desde España, otras desde Argentina, eh, para poder lograr hacer esta cadena es eh, imposible ya esperarnos también en lo que es eh, la capacitación a los médicos. Tenemos que seguir trabajando muy fuerte para lograr eh, hacer mayores especialistas en nuestro país para poder resolver problemas de enfermedades neurológicas. Déjame preguntarte algo y lo, lo haré siempre con la mayor de las responsabilidades y y con la atención que me merecen ustedes. Hemos estado escuchando en algunos amigos a quienes hemos podido contactar y entrevistar algo parecido a lo que acabas de decir, es decir, buscar que se globalice este universo de atención a pacientes, orientación, capacitación, etc. Hace algún tiempo, una querida amiga como ustedes, me preguntó eso en, eh, fuera del país, en España. Estaba yo por allá y me dijo, ¿no te parece que sería importante que las redes que ustedes tienden a favor de estas enfermedades globalizaran sus esfuerzos? Y yo le contesté, sin duda, pero primero tenemos que atender lo que en casa tenemos. Todavía no podemos con lo mexicano. Y sería un poco aventurado pensar en que si todavía no resolvemos lo mexicano, ¿cómo pensar en resolver junto con otros modelos internacionales de apoyo, de gestión, que a lo mejor, evidentemente son importantes, pero no hemos resuelto en México el problema? Ni siquiera tenemos una base de datos correcta, no tenemos una argumentación a través de un sistema que nos pueda dar la oportunidad de ir incorporando a cada enfermedad rara en el catálogo del Consejo de Seguridad General. Tú sabes, Claudia, que tenemos menos de 20 enfermedades registradas en el Consejo. Así Según es. la información que tengo del día de ayer, es decir, del miércoles, eh, Orfanet está determinando que en este momento existen poquito más de 7600 enfermedades raras registradas como las que existen en el universo en el que tú y yo vivimos. Ok, para esas enfermedades raras hay menos de 500 fármacos para 500 enfermedades. Es decir, menos del 10% tiene tratamiento. Estamos hablando de 500 fármacos. En México no llegamos a 50 fármacos de esos 500 que ya existen para esas 500 enfermedades. Es decir... El universo al que debemos de abocarnos todavía es tan mayúsculo que, por lo menos yo así lo expresé, como dicen, no puedo ser eh, candil de la calle y oscuridad en mi casa porque no hemos resuelto en México el problema. Eh, en ocasión de una reunión que he tenido con eh, algunos eh, de los funcionarios de la República, de los nuevos funcionarios, les expresé que <coughs> Primero, tienen que continuar con las tareas que estaban haciéndose correctamente. Segundo, no tienen que interrumpir procesos que estaban siendo efectivos y eficientes. Y tercero, lo más importante es que nosotros entendemos que tienen una buena intención, pero también entendemos que no conocen el tema, porque evidentemente no lo conocen. Estamos navegando en un universo en el que ellos apenas están aprendiendo a hacer busitos abajo del agua. No, todavía no tienen esta interpretación. Yo comprendo, Clau esto que me dijiste porque sí es importante, el universo en total está agregando resultados. Mira, una de las evidencias de la globalización es la pandemia. La pandemia se globalizó porque alguien que estuvo por allá, estuvo con otro de por acá, que estuvo con otro de por acá, que estuvo con uno de por acá. Y entonces todo se globalizó y se puso en estos términos de como hoy entendemos la crisis que estamos viviendo. Ayer escuché una noticia que ya ni, ni siquiera me impacta. Eh, dicen, no, no, esto creemos que apenas va a ir, digamos, estabilizándose entre finales de octubre y principios de noviembre. Estoy seguro que en septiembre va a decir que se va a estabilizar en enero o febrero y así consecutivamente. Entonces, no, evidentemente, ese es mi punto de vista, hay que resolver primero lo mexicano. Te doy un dato. Nosotros empezamos hace 25 años y pusimos a los dos primeros pacientes en tratamiento para enfermedades raras en México. Obligamos al presidente de la república que lo hiciera. Literalmente, estuve en su oficina, en Los Pinos. De allá, de allá para acá, las enfermedades raras mayormente tratadas son las lisosomales porque sí. fuimos nosotros los que abrimos el espacio para lisosomales. Hoy se atienden con medicamentos especializados siete enfermedades lisosomales de las, de las poco más de una de, decena que hay en el Consejo de Salud para ser atendidas. Okay. Nos hacen falta otras 400 y pico. E e ese es el tamaño del hoyo que tenemos. En este momento hay menos de 20 registradas. Eh, se atienden aproximadamente cuarenta y tantas con recursos que los hospitales tienen que tomar porque es su obligación por eh, derecho constitucional, etc. Pero todos los medicamentos que sean autorizados deben estar en las farmacias de las instituciones autorizados por COFEPRIS y por el Consejo. Ok. De este tamaño es el trabajo que hacemos. Ustedes han hecho un trabajo enorme en estos años, enorme, porque me queda... Clarísimo que si no fuera así, mucha gente ya hubiera perdido la oportunidad, mucha gente hubiera muerto, mucha gente no tendría ninguna posibilidad. El trabajo de ustedes no solo es necesario, es absolutamente fundamental y yo celebro mucho que exista la Fundación Diego porque junto con, esto que voy a decir lo digo con enorme responsabilidad, junto con otras asociaciones es de las que, si sí pone empeño y trabajo real y eficiente en sus gestiones. No te tengo que decir, tú seguramente conoces quien dice que hace, pero no hace nada, quien dice que aportó, pero no aportó nada, quien dice que está haciendo el mejor esfuerzo y no hace ningún esfuerzo, etc. Entonces, me, me permití comentarte esto porque me preocupa mucho la situación mexicana. Eh, ahí por supuesto, una vocación que internacionaliza todos estos esfuerzos, pero ayer que comentaba con una española, le dije, no, no, no, o sea, a, a mí sí me importa estar en una organización que pueda vigilar estos espacios a nivel mundial, pero pues, lo que me importa es trabajar en México. Eso es lo que tengo que hacer uh -huh. en México. Soy, Claudia, yo soy enemigo de las reuniones en la playa y en el otro país y en esto. Si, si no hemos resuelto lo mexicano, la situación aquí. Uh -huh. tenemos que resolver México. Este país es extraordinario, Claudia. Yo he tenido oportunidad de conocer a gente de otros países que siempre me dice, qué extraordinario país tienen ustedes, por Dios. Esa seguridad social que tienen, que aunque puede ser deficiente, pero tienen. Tienen. Un canadiense amigo me dijo. David, la primera operación que me hicieron en Canadá me costó aproximadamente 70 mil dólares. La segunda, ya yo vivía en Puerto Vallarta, me costó un peso, David. Un peso. Con el seguro popular que por alguna razón pude tener, porque me, me, me nacionalicé mexicano hace ya algunos años. Y se me costó un peso, David. Es increíble. Claro, discúlpame todo este discurso, pero... No, no. Te lo, te lo tengo que comentar porque muchos queridos amigos me han dicho lo mismo que tú. Y siempre entiendo que es necesario, pero que, pero que ojalá podamos resolver primero el tema en México. ¿Sabes qué, David? Acabas de, de, de eh, provocarme una, una reflexión bien, bien importante y muy profunda. Y esto es porque de repente lo vemos eh, y lo vi así hacia mi institución. O sea, ¿qué es, qué es lo más apremiante? y Tienes toda la razón. Eh, y no podemos dejar de lado eh, los insumos o los medicamentos. ¿Qué vamos a hacer si no los tenemos? ¿Qué va a pasar con nuestros pacientes? Y sí, sí, comprendemos y tienes toda la razón. No solamente es eh, la situación global, es ¿qué estamos haciendo en casa para nosotros y por nosotros? Es verdad que los medicamentos escasean eh, y las familias no tienen para adquirirlos y cuando lo tienen no, no existe el medicamento en México. Y todas las trabas que hay para poderlo traer, ¿no? y que su paciente pueda eh, tener incluso pues, una mínima calidad de vida, ya no una óptima calidad de vida, sino una mínima. Y tienes toda la razón y tenemos que centrarnos mucho en esto. Discúlpame, yo lo vi como que muy, muy pequeñito, sin darme cuenta, eh, de, de voltear en esta ocasión hacia los lados y decir, es que somos todos los que tenemos ahorita este problema y es que tenemos que enfocarnos en esto, en esto que es tan, tan importante eh, sin ver hacia afuera, porque ahorita en todos lados estamos igual, pero en México, y lo acabas de decir, es verdaderamente eh, dramático lo que estamos viviendo. Ya eh, nosotros lo vemos con, con nuestros pacientes, pero a nivel general, todo lo que es el enorme problema de salud que tenemos ahorita, con la falta de insumos, la falta de apoyo de parte de COFEPRIS, de ayudarnos a hacer más ágiles estos procesos, creo que eso es verdaderamente lo dramático y en donde tendríamos, en realidad, que poner más esfuerzo, y te prometo que a partir de hoy lo, lo voy a hacer así porque tienes toda la razón. Un enorme problema que tenemos es a dónde puedo adquirir mis insumos, mis medicamentos para, para mi población, ¿no? Y tienes toda la razón en eso. Primero, Clau, yo no te tengo que disculpar. Un, un caballero nunca tiene que disculpar a una dama, nunca, nunca. Segundo, es una reflexión que en tiempo nos toca a todos tener. Uh -huh. Alguna vez, yo la tuve hace mucho tiempo, Clau, me la hizo ver alguien muy cercano a mí. Mi, mi madre me dijo un día, a ver, a ver, a ver, fíjate bien. Un señor fue a la playa, puso su toalla y empezó a tomar el sol. Escuchó un ruidito, se paró y vio que un cangrejito estaba volteado de panza. y Entonces no se podía voltear y el señor lo volteó y el cangrejito se fue. A los 10 minutos escuchó otros ruidos, fue a ver y había 10 cangrejitos volteados de panza. Los volteó y se fueron y él se fue otra vez a solear. Y así consecutivamente hasta que volteó a 100 can cangrejitos. Regresó a su toalla y después escuchó un sonido ensordecedor. Detrás de una duna había un millón de cangrejitos. Y entonces se dio cuenta cuáles son las prioridades. Voy a salvar... Primero mi entorno, hasta donde pueda, porque no puedo con todo. No puedo abarcar todo. No sé si te acuerdas de esa máxima de los papás. Tú eres muy joven, pero a mí mi madre me decía, el que mucho abarca, poco aprieta, David. Correcto. Y si estás pensando en abarcar de más, te vas a dar un chasco porque ni vas a apretar acá, ni vas a apretar allá, ni vas a apretar en ningún lado. Uh -huh. Eso me decía mi madre, que era una dama. Como todas las damas, cuando se convierten en adultas, son muy, muy, muy lógicas, muy inteligentes y, sobre todo, muy experimentadas. Tenías razón, Clau. Cuando yo eh, me preocupé por mis hijos, cuando finalmente traje el medicamento a México, hice que lo trajeran a México, no lo traje yo, hice que lo trajeran a México. Así es. Pensé, ya resolví mi problema. Y mi hija, que tenía 11 años, me dijo: Papá, hay otros niños como yo. Y sus papás no saben cómo resolver el problema, pero tú ya sabes cómo. No es posible ni justo que tú dejes de hacer esto. En serio, Claudia, que yo dije, como dijo el presidente de las botas, y yo, ¿por qué? Y yo, o sea, eso a mí ya no me toca, le toca a sus papás. Pero me di cuenta que es cierto. Y sobre todo cuando escuché y comprobé un dato. Ocho de cada diez familias con enfermos con padecimientos raros solo tienen mamá. Sí. Y eso es verdaderamente dramático y entonces hay que ayudar. Yo sí creo, honestamente y genuinamente, Clau, que las organizaciones mexicanas deben primero crear un centro de gravedad poderoso a favor de sus esfuerzos en México y después ya integrarse a los esfuerzos mundiales con el problema mexicano medianamente, por lo menos, resuelto. Ya después... Todo es ganancia, pero, pero primero, eh, eh, esto que te estoy diciendo lo, lo digo porque una asociación eh, empezaba al revés. Entendí porque el papá era extranjero y empezó al revés, empezó por su país y luego por México su, su esposa, pero estaban eh, complicando el tema porque la realidad mexicana no es la realidad de Croacia, o sea, es otra cosa, la realidad sí. mexicana es la mexicana y la de Croacia, pues es la de Croacia, nada que ver. entonces por eso mi reflexión, y, y repito, a mí también me hicieron reflexionar. O sea, así como tú me regalaste hoy el comentario de que estás haciendo una reflexión, yo también la hice, porque evidentemente, primero es casa y luego todo lo demás. Claro. Ya sé que el universo hoy de la atención a estos pacientes se ha visto vulnerado de manera dramática por el COVID, no solo en México. El sistema de salud mexicano fue desnudado por el COVID. El sistema de salud americano, uh -huh. alemán, todos fueron desnudados. Pero el nuestro, al nuestro lo desnudaron dramáticamente porque estamos fragmentados, sí. divididos, poca atención correcta, poco seguimiento especializado, etc. Y luego, eh, la paradoja mayúscula es, quédate en casa, pero si eres un enfermo con padecimientos raros, ve a tu hospital a que te atiendan con tu tratamiento. Uh -huh. Esa es una paradoja Exacto. brutal. Nosotros estamos buscando ya ahora mismo en la Cámara de Diputados el acceso a terapias en casa sea una realidad. ¿Qué es lo que a ti te preocupa, independientemente de todas las preocupaciones y ocupaciones que tienes, qué te preocupa de la situación actual? Que justo no hay lugar para atender a mis pacientes. El hecho de estar luchando porque los acepten, porque mi niño se está muriendo, porque necesita eh, atención. Eh, real, tienen una hemorragia intracraneal y necesita ser operado y que no hay lugar, no hay espacios para operar. Y de repente me dicen es que no tenemos eh, insumos, es que necesito una, este, eh, necesitamos gasas, necesito, ¿no? Eh, la válvula y todo esto. Y de repente, de verdad, eh, ok, te dicen, aquí está el quirófano, pero no tenemos nada para poder llevar a cabo la cirugía. Entonces, es el no tener espacio para que puedan atender a mis pacientes, el que no haya los recursos que se requieren para hacer este tipo de cirugías. Y después eh, me dicen, pues, ¿sabes qué? Se va a tener que quedar ahí todo el tiempo en la camilla, este, pues, con el temor de que se pueda eh, contagiar porque no hay camas disponibles, porque ya mi proveedor me dice, ya no hay válvulas en México, espérame a que las traigan. Eh, esa es eh, ahorita mi preocupación más grande y por supuesto también eh, que hay que ayudarle a los papás a, luego aquí en, en México a que puedan llegar a un albergue para comer o para que se puedan hacer ellos, a, apoyarles también en esa parte. Y los recursos, ¿no? De que de repente chispas ya no, ya no fueron suficientes porque es que ahorita tus eh, las personas que, que te dan eh, donativos en este momento no pueden hacerlo. Entonces, verdaderamente, eh, sí, lo que más me angustia es, es esa parte. No hay un lugar para atenderlos, no hay quienes vayan a atenderlos a casa. Es muy complicado. Claro. Es, es suspendido incluso ahorita las, las rehabilitaciones para mis niños porque eh, no pueden salir, ellos no pueden moverse eh, ahorita. solo a, a través de transporte público donde tienen un enorme riesgo y vienen de lugares muy, muy alejados y rehabilitadores pues no pueden ir a todos y los lugares, es verdaderamente dramática ahorita su atención. Comprendo, Clau. Ah, no sé. Restan cinco minutos, pero voy a agregar tres más, porque yo te quité mucho tiempo de tu intervención, de, de tu presencia, porque me pareció importante comentarte lo que ya te comenté. Eh, por favor, toma estos minutos para expresarme lo siguiente. Seguro que yo no te he preguntado algo que a ti te interesa mucho que la gente que quieres que te escuche tenga en su cabeza. ¿Qué pregunta no te hice que a ti te hubiera gustado contestar y cómo lo hubieras contestado? Y, David, después de la enorme reflexión que me hiciste, creo que ya cualquier cosa que hubiese podido preparar ha perdido su valor. Eh, estoy... Consternada porque de verdad si me pongo a pensar en serio todo lo que necesitamos en casa es tan, tan deprimente porque no lo podemos hacer eh, que no, no sabría cómo responder ahorita esta, esta pregunta, que me hubiera gustado que me preguntaras. Creo que diste en el clavo, no eh, pusiste el dedo en, en la llaga, me hiciste consciente y esta conciencia además si me permites, tengo que hacerle extensiva a todo mi equipo, a, a mi presidente, a mis fundadores, porque justo es donde más tenemos que comenzar a trabajar ya. Y creo que más que una entrevista fue el: el a ver, siéntate aquí un momento y reflexiona, haz, haz un, un, una pausa y qué es, hacia dónde nos tenemos que mover, qué es lo primero que tenemos que resolver. Gracias, te doy en realidad por, por esta oportunidad, por esta enorme lección del día de hoy, de, oye, el mundo es más grande, ¿sí? Nuestro mundo, nuestro país es más grande de lo que habías visto. Eh, deja de ver un poquito hacia afuera, ve hacia adentro y ve qué es lo que necesitamos. Y partiendo de ahí, David, yo te diría, más que pregunta es eh, una solicitud. Solicitud a volver a cerrar filas, eh, volver a amar a este país como lo hemos hecho por nosotros, por nuestros niños. Eh, y por todos los que vengan atrás, tenemos que dejar un país, empezar a construir otra vez de, de, de los cimientos hacia arriba, otra vez y las veces que sea necesario para ayudar a todas estas personitas que lo merecen. Como tú en muchas ocasiones lo has dicho, ellos también tienen derechos, ellos también tienen este, y merecen la oportunidad de vivir, de tener una vida sana y plena y con, por eso, por eso es por lo que tenemos que trabajar y hacia dónde tenemos que encaminarnos. Yo quiero agradecerte a ti por esta enorme reflexión. Me sumo a este esfuerzo, invito a la gente a que también se sumen este, y hagamos lo que tenemos que hacer en este momento para salir adelante, para sacar a nuestros pacientes adelante. Por supuesto que estoy eh, digamos que muy contento de haber tenido contigo hasta este momento todas estas reflexiones, porque, bueno, me has enriquecido con tus respuestas, me has permitido externarte mis opiniones y nosotros somos un espacio que está listo para que cualquier información, cualquier orientación que tú quieras poner a disposición de quienes nos escuchan, pueda ser puesta en las páginas de nosotros como ayuda a las tuyas. Eh, la federación mm -hmm. tiene... Pide eh, un Deseo, Accesalud y la Federación, son tres sitios que tienen página de internet y eh, redes sociales. Hoy, sí, sí. hoy mismo recibimos 100 mil visitantes al mes y es un importante número partiendo del de poco interés que hay en México por las enfermedades poco frecuentes o raras. Y entonces esos espacios están abiertos para que tú, eh, si es necesario y, y tú, consideras prudente, nos envías información y nosotros la extendemos a través de ellas. Después, hace poquito hablaba yo con... Yo me he encontrado tres veces al presidente de la República en aeropuertos. Y tres veces he hablado de lo mismo en dos minutos porque no te dan más tiempo. Es eh, correcto. O a veces menos. Eh, pero lo que he dicho es que <ríe> la construcción sobre bases firmes es fundamental para cualquier estructura que precie tener oportunidad en el tiempo. Una construcción bajo pies de arena, pues evidentemente no va a durar. Y, y muchas de las tareas que hoy mismo se ejecutan en México, pareciera ser que están construidas con una muy endeble estructura. Tenemos que fortalecerla. Pero si no la fortalecemos nosotros, que somos los directamente agraviados, no nos va a fortalecer nadie, Clau. Esta expresión que voy a ocupar, tú sabes que es absolutamente cierta. Si en México, y lo digo con enorme respeto para ti, si en México no se hacen las cosas a huevo, no suceden. Uh -huh. Porque los funcionarios de la República te dicen sí, cómo no, ya sabe que, pero no te dicen ni cuándo, ni cómo, ni a dónde. Solo dicen que sí siempre. Ya sabemos lo que pasa después. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es crear un centro de gravedad poderoso que pueda atraer las mejores prácticas, las mejores ideas, los mejores, eh, los mejores ejercicios, las mejores fórmulas de acción. Eso es lo que tenemos que hacer, porque de otra manera. Lo que vamos a estar seguramente recibiendo es lo mismo de siempre. Si nosotros no hacemos las cosas diferentes, no va a pasar nada. Va a pasar lo que ha pasado. Entonces, yo estoy verdaderamente contento por haber podido tener no solo esta entrevista contigo, sino ya tenemos otras cuarenta y tantas listas. Y todas ellas las vamos a agregar en un documento que va a llegar al presidente de la República primero, al Consejo de Seguridad, a la COFEPRIS, a lista al IMSS, a PEMEX, a Sedena, a los legisladores, a todos lados va a llegar, porque lo que tú dijiste en muchas de tus respuestas fue necesitamos uno. Otra cosa que dijiste es debemos. Y otra cosa que dijiste es capacité. O sea, todo lo que dijiste tiene que ver con... Algo muy parecido a lo que han dicho otros luchadores sociales de asociaciones. Tenemos que trabajar más fuerte, tenemos que lograr para mm -hmm. nuestros pacientes la mayor de las certezas, tenemos que hacer que sea posible que no falten los medicamentos, tenemos que hacer que sea posible que nos atiendan, tenemos que hacer que sea posible que, que, que haya el habituallamiento para que los nuestros tengan una certeza de verdad correcta a favor de su salud. Yo quiero terminar esta muy agradable reunión contigo preguntándote algo que no tiene que ver con las enfermedades raras y que es una curiosidad personal. Tú eras niña hace algún tiempo y veías las caricaturas, ¿estoy cierto? Correcto. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Don Gato y su pandilla. Con esa cara de felicidad que estás poniendo ahora mismo por el recuerdo de Don Gato y su pandilla, Benito, Cucho, panza de móstenes y espanto. ¡Perfecto! Quédate toda la vida. Porque si agregas a tus esfuerzos una actitud positiva y una, una figura que exprese alegría, seguro vas a conseguir un chorro de cosas. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu generosidad, pero sobre todo por escucharme. Gracias a, a ustedes, a todo el equipo FEMEXER, yo sé que son un gran, gran equipo. Tengo el placer de conocerlos y sé de tu enorme esfuerzo. Me sumo a ello, David. Gracias, gracias por considerarnos. Y por favor, aquí estamos, eh, siempre apoyando. Eh, seguimos adelante y en todo lo que podamos apoyar siempre a FMXER y a cualquier institución, aquí estamos. Muchísimas gracias, David. Un placer. Muchas gracias, Claudia. Extiende, por favor, un abrazo a todos los integrantes de tu grupo de trabajo y a tus seres queridos. Y espero que todos, todos, todos estén bien. Uh -huh. Gracias, David. Igualmente. Un abrazo. Gracias, Clau. Igualmente para ti. Corto esta transmisión en cinco minutos, en cinco segundos, y como te expresé, la vamos a subir a la red y vamos a hacer que escuchen lo que tú necesitas y tú requieres y tú sugieres. Perfecto. Claro que Perfecto. sí, David. Gracias, Clau. Bye.